Abigail, soy voluntaria en Fundación GYES México y bueno también soy médico general. Soy parte de esta fundación porque creo que nosotros debemos de aportar nuestro granito de arena para uh, aumentar la investigación en las enfermedades raras, ya que de esta manera podemos brindarle una mejor calidad de vida a los pacientes y también podemos romper ciertas barreras como la discriminación o las desigualdades hacia las personas con alguna enfermedad rara. soy María José Carmona, actualmente Estoy estudiando medicina y voy en el noveno semestre. Formo parte de la Fundación Yes México. Y mi mensaje es que entiendo que una enfermedad rara a veces puede ser o puede generar mucha incertidumbre y miedo porque no se conoce mucho de la patología. Sin embargo, no hay que desistir, hay que seguir con ánimo y, y ser fuertes en este camino. Yo me comprometo a que en el momento en que me encuentre ejerciendo eh, voy a seguir informándome acerca de estas enfermedades, porque sé que muchas veces se pasa por alto el diagnóstico porque realmente no se conocen. Entonces creo que es nuestra obligación como personal de la salud tener en cuenta que existen estas enfermedades y contemplarlas siempre que exista un diagnóstico difícil para ayudarle a los pacientes eh, pues en el trayecto y, en, eh, y pues en develar el diagnóstico de este padecimiento para poderles ayudar con su tratamiento y con... Pues sí, con, con los las síntomas que este va... Hola, mi nombre es Mitzi Alondra Alcántar, pertenezco a la Fundación GIS México y mi mensaje para todos los pacientes es que cada vez somos más los que investigamos, conocemos y difundimos información acerca de las particularidades de las enfermedades raras, esto con el fin de llegar a más médicos, estudiantes o profesionales de la salud que permita que brinden un diagnóstico eficaz y oportuno para dar dentro de las posibilidades existentes una mejor calidad de vida.